También se les informa a los compañeros del grupo y líderes del grupo que, o lo que más quieran, piensen en sus familias. Piensen en su familia que hay alguien en la casa que te espera. no pueden, Si no tienen esposas, tienen... ...tienen al menos la mamá o el papá... ...una hermana, un primo, lo que sea... ...piensen en ellos un poquito señores... ...ahí les dejo... ...ya ustedes son su decisión compañeros... ...hay amenazas a contra... ...los... ...caravanas... ...hay amenazas contra las caravanas... ...si ustedes no quieren atender... ...al audio, no quieren atender al comunicado que le estoy pasando... ...allá ustedes compañeros... ...es su decisión y es su fuerza y su voluntad contra ustedes... ...es su vida que van a arriesgar... ...no la mía señores... ...no lo vayan a lamentar, no lo vayan a lamentar compañeros... ...porque... ...los de arriba amenazaron a los de abajo... ...los de... El puerto amenazaron a los de Tarazá por la quema de los carros de ayer. Entonces, ¿qué se va a despertar, señores? La minería más grande son los de Tarazá. Entonces, señores, carro que baje con policías, soldados, paramilitares, lo que sea, le van a tirar sin mente. Señores, atiendan al comunicado. No es un juego. Yo les dije, muchachos, les advertí... ...que a cualquier momentico... ...el nido de ...el nido de abejones... ...se iba a despertar muchachos... ...ahí de nuevo... ...me llama la cuñada y me lo... ...me lo comenta... ...que la reunión llegó a un acuerdo de desastres de madres... ...echado madres para allá y madres para acá... ...y que les tocó salirse de la reunión... ...porque el desastre puede ser más grande... ...entonces compañeros... ...ustedes verán... Ustedes verán si arriesgan su vida, ustedes verán si arriesgan su capital, ustedes verán si arriesgan su trabajo, eso ya se lo dejo en sus manos señores, que Dios los y los guarde y los libre de todo mal y peligro de todas formas, esos son mis deseos para el grupo de pilotos y compañeros y líderes del grupo. Si nadie acata a las advertencias, compañeros, allá ustedes, lo dejo todo en sus manos.